Hablando de militantes, quiero decirle que empecé este camino de militante que lo sigo transitando porque no soy un dirigente, soy un militante de la causa de los trabajadores. Y en este marzo vengo a decirle y aportar de nuestra organización sindical que es la Asociación Trabajadores y el Estado. Y quiero dejar bien en claro, trabajadores del Estado, nacional, provincial y municipal. O sea que representamos a todos los trabajadores del Estado, sin distinción de qué sector en cada uno de estos lugares. Por eso decimos que la unidad es el camino. Y en ese marco, donde dentro del marco de los trabajadores estatales habemos de todos, habemos humanos, regulares y buenos. Pero también es importante decir que militamos todos los días y comunicarle que el día miércoles 23 próximo pasado salió el protocolo del Día Internacional de la Discriminación hacia las compañeras de género, o sea, que a partir de esto también está demostrado que se milita, se milita por la unidad. Por eso... Decirle que esto ya es un protocolo y en cada municipio en cada organización social donde los intendentes abran las puertas para que estemos ese va a ser el protocolo que vamos a llevar adelante por todas y cada uno de los compañeros de la distinta género que haya en esa localidad por eso decirles compañeros también que en esta militancia nosotros hace muy poco tiempo hemos tenido unas elecciones generales de nuestra organización que se llama la CTA Autónoma, donde hoy me acompaña el Secretario General de esa CTA en la provincia de Corriente, el compañero Gonzalo Rubiola, Decirle que esta herramienta está a disposición de cada uno, pero sí decir que más allá de los matices que nos ocurren tanto a nivel nacional, que decimos que muchas veces no se cumple con las promesas pero sí reconocer que hemos recuperado gran parte para nuestros compañeros trabajadores jubilados, como el caso del PAN y los remedios, los medicamentos, las atenciones y las infraestructuras que necesitan. Decirles también que estamos recuperando puestos de trabajo en muchos lugares. Hace muy poco seguramente ustedes se enteraron de lo que pasaba con un compañero militante en el Instituto de Vivienda, donde como corresponde ese derecho, y ese derecho es lo que nos vamos a claudicar. Por eso les pido también a los intendentes, más allá de que sean oficialistas, en su lugar, los derechos de los trabajadores, la Asociación Trabajadora del Estado, no claudica, defiende hasta la última consecuencia la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias.